El día de hoy, previo al conocimiento del juicio, fue se conoció la audiencia sobre un cese de la prisión preventiva de ambos imputados, de Oliver Francisco Peña y Jaime López, en virtud de que lo mismo se encuentran en prisión por un plazo mayor del año que establece el Código Procesal Penal Dominicano. 22 días de más tiene y le fue cesada la medida de coerción y le fue impuesta. La garantía económica por el monto de 5 millones de pesos ha sido depositado en el banco agrícola de esta ciudad, así como la visita periódica y el impedimento de salida del país. Para el día de hoy está fijado el juicio de fondo y estaremos en lo adelante conociendo de este proceso. Bien, hasta ahora eh, ha habido un correcto manejo del tribunal, nosotros no tenemos ningún incidente que podríamos plantear.